mi gente, eh, vieron el reportaje, le gustó el hotel eh, Torto Lagon, eh, Lagon Beach Antiguo, porque es el nombre, pero ahora con la nueva administración es el Hotel Punta Bonita Bahía Punta Bonita en Las Terrenas Así que un saludo a todo el personal de allá que nos está viendo a través de Telenor Canal 10 Gracias por todas las atenciones que nos dieron Vamos a preparar algo para, para ir a visitarlo con más detenimiento y con más tiempo y poder llevar unos traje de baño, bañando en la playa, en la piscina, sí porque fuimos y no pudimos hacer nada de eso. Veloz, mira, eh, una situación difícil está pasando ahora mismo, eh, quien hasta el momento eh, era el jefe de la SESTUR, eh, que le ha puesto, me refiero al coronel de brigada, Juan Carlos Torres. Eh, quien es eh, el que está frente al cuerpo especializado de seguridad turística CER CESTUR. Hay una situación muy delicada porque hay eh, un alquiler de un inmueble que sale a nombre de una de las empresas de la pastora Rossi y que está bajo investigación. Eh, esta empresa ¿Sí? se llama Único Real Estate e Inversiones ¿Sí? SRL que lo compró con un supuesto préstamo que le otorgó el encargado de tecnología de Sextur y encargado de nómina del Cuerpo de Seguridad Presidencial Raúl Alejandro Girón. También eh, sale como uno de los imputados y trabaja en Sextur. Siendo Torre eh, superior y jerárquico de Girón, eh, como que la situación está un poquito delicada con este general que en el día de ayer envió una carta eh, poniendo a disposición su cargo al presidente de la república. Eh, yo estoy confundido, la carta no la tengo a mano, pero eh, voy a investigar a ver cómo puedo eh, ver la carta ¿no? física, ojalá que, que Relaciones Públicas eh, o Comunicación eh, pueda subir eh, esta carta para nosotros poder analizarla. Te digo por qué. Bueno, de, de, eh, dentro de aquí tengo un pequeño segmento de lo que dice el señor eh, Juan Carlos Torres. El Voy General de brigada, veloz. Perdón, señor no, general de brigada. Uh -huh. Veloz, no, espérate, hay que respetar los rangos, veloz. Ese Abro es el problema que, que esta juventud y ahora, oiga, el señor, eh, el se, general no. de brigada. No, honestamente lo dije natural, ¿no? Por eso mí, por eso te hice la o sea, Yo wow. sé que lo dijiste okay, natural, pero claro. como, como una joven, o sea, no a ti, sino también a la juventud, cuando usted se va a dirigir a un militar eh, y, y el militar está, ¿verdad?, debidamente eh, eh, uniformado, usted tiene que tratarse, ese, ese, ese señor oficial, si no se sabe el rango. No, no, tú bueno, porque hay que respetar okay, los rangos. Pues, General de pues brigada, señor, continúe. Pues el señor oficial dice... No debo permanecer al frente de una institución que respeto si los sensores públicos la están señalando por hechos ajenos que podría arrastrar la entidad. Eso es parte de lo que dice. O le, él, yo tengo la curiosidad si él empezó en su cargo del gobierno pasado o en el gobierno actual, porque eh, se supone que esos hechos eh, que supuestamente cometió la... Pues la pastora fue en el gobierno pasado con el, con el ex jefe de seguridad, Adam Cáceres. Yo lo que de mi parte les recomiendo a todas esas personas que tengan... Eh, algún sí, hecho sí, usted eh, eh. sabe lo que hizo que duerma con sí. ropa para que no le de pase por Dios, lo que le pero a por Dios a pero ven acá, cómo que duerma con no, ropa no, pero es cierto que <risa> duerman con ropa será que, que duerman sí. con ropa interior o ropa pues, porque la gente duerme bueno, bueno. Hay, hay, hay mujeres y hay hombres que, que pues duermen no como sabes. yo lo trajo al mundo pues pero mira, eh, efectivamente el general de la Fuerza Aérea Dominicana fue designado como director general de Sextour en agosto del 2014 Bajo la wow. administración del expresidente okay. Danilo Medina eh, mm. Permaneció durante de, los eh, dos periodos de la semana anterior Y fue ratificado en su cargo por el presidente Luis Abinader O sea, bueno. perdón, perdón, mm. perdón Él duró dos años en el periodo de, de, de Danilo Medina Pero el presidente Luis Abinader lo ratificó Ahora bien, yo digo la carta, me gustaría verla íntegra ¿Por qué? Porque que todos los, eh, todos los generales, bueno, todas las fuerzas catrense, Policía Nacional, eh, eh, Ejército de República Dominicana, Fuerza Aérea, Marina, todos tienen un comandante en jefe único que se llama Luis Rodolfo Abinader, Abinader Corona, quien es el presidente constitucional de la República Dominicana y todos están bajo el cargo y mando del presidente de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. Primero, todos los militares, policías, etcétera, etcétera, están bajo la disposición y la, y, y, y, y la discreción del Ejecutivo Presidente de, de la República Dominicana. O sea, el Presidente puede ahora mismo decir al General, usted está puesto en retiro, está también, eh, usted está eh, eh, puesto en retiro desorrosamente, o usted va a ir a comandar a otro sitio. O sea, eso es el jefe, el, el jefe, jefe, el presidente de la república, ahora Roberto, bien, espera, acabo, déjame terminar, espera, espera, espera, dámelo, espérate, déjame terminar, déjame terminar, el otro punto es, que como estoy aclarando, que ese general de brigada, encargado del CESTUR, fue ratificado por el presidente de la república dominicana, su jefe inmediato, es el presidente de la república dominicana, entonces el presidente también es, en caso de, en caso de que se compruebe que este general está ligado a la investigación que se le está haciendo tanto a la pastora como a la ex jefe del de, de cuerpo de seguridad del expresidente eh, Danilo Medina, el presidente de la república y el organismo de investigación del presidente de la república son también responsables, porque para usted poner una persona en un puesto, usted como presidente como ejecutivo. Usted tiene que investigar. Ah, ahí está la carta. Ah, pero, el, no, pero yo tengo un equipo, Dios mío. Sí, eh, o sea, yo te iba arca. a decir. Espérate que yo estoy medio ciego. <risas> Miren ahí la carta. Qué bueno. Me voy a tomar unos minutitos porque esto es algo delicado, señores. Lo que está pasando en la República Dominicana, este caso, eh, eh, el pulpo... Eh, eh, ¿Cuáles son los casos, Veloz? Eh, el acuario, oye, el acuario de, de Toronto, Canadá Que es uno de los más grandes Le queda chiquito a este caso Dice aquí eh, Juan Carlos Torres Rubio, eh, General de Brigada OK. Teniente General Carlos Luciano Díaz Morf Ministerio de Defensa, su despacho Distinguido Teniente General Respetuosamente luego de salvarle eh, Con la mayor consideración y estima tengo a bien de solicitar su inter intermedio a fin de que, que la presente por la vía suya sirva para poner a disposición del señor presidente constitucional de la República, Luis Abinadel Corona, el cargo de director general de Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Cest CESTUR. Que déjeme decirle una parte, muy buen trabajo, por lo menos eh, porque eh, hice un recorrido en terrena. Y vi el trabajo que está haciendo Sextur, muy bueno. El cual ha desempeñado, como dijimos, desde agosto del 2014. Esto con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance sin obstrucción alguna investigación que tiene en curso. Si bien no en mi contra, pero es ya de conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución cuya reputación estamos todos en el deber de proteger. Esta responsable decisión es un acto de civilidad, humildad y honor. Además, entiendo que para beneficio y protección del turismo y la defensa nacional, no debo permanecer al frente de una institución que respeto, si los censores públicos lo están señalando por hechos ajenos, que podría arrastrar la entidad. Le expreso al señor presidente y a usted el agradecimiento por la confianza de haberme mantenido en el cargo y les, reitero, y les reitero mis sentimientos de respeto y estima, pero estoy en el deber de enfrentar cualquier señalamiento que afecte mi dignidad, lo cual quiero hacer como ciudadano, desvinculado de esta función pública. Al tiempo de reiterarle mi amistad, consideración distinguida y alta estima personal, queda de usted, respetuosamente, General de Brigada Juan Carlos Torres Robí. Miren, veloz, antes de escuchar tu opinión, ahí hay dos cosas que no entiendo. Él dice que pone a disposición y dice que, que quiere, al final, estar como civil para defender su honra, porque él dice que si hubo corrupción, bajo su eh, comandancia en Sextour, él quiere que se investigue porque ya está en el ojo público esto está muy bien por el general primero, muy bien ahora lo que él tiene que definir primero, si él está pidiendo que le den de baja es una cosa o si está poniendo el cargo a disposición del presidente de la república son dos cosas, entonces el general ahí no se expresó quizás porque tiene que ser claro, mire estoy a disposición de que me quiten de, de, al frente de Cestur, eso es una cosa, eso es una cosa. La otra es, estoy, en, en, en, eh, o sea, estoy solicitando que me de, den de baja de, de la brigada, del ejército nacional, eh, que le den de baja, y ya. Son dos cosas diferentes. Ahora, una y otra, creo, creo que el Ministerio Público debe de manejarse mejor y se están filtrando muchas información a la opinión pública y hoy en día vivimos en un mundo demasiado comunicado con plataformas digitales, muchos programas de radio, televisión y todo el mundo es periodista y todo el mundo opina y muchas veces muchas veces cuando se filtra esta información el mensaje llega muy distorsionado y hay que recordar que un general de esa trayectoria que ten, eh, o sea, lo conozco, he compartido, pero no conozco su expertise. Es una persona con una formación, una educación y un trabajo hasta ahora intachable. De hecho, el presidente de la República, Luis Abinader, lo ratificó.